¿Cuánto luchaste? ¿Cuánto lloraste? Cuando la vida traicionera te quitó Ese amor que con un pedazo de tu alma creaste. ¿Y quién te pudo salvar de ese desastre? ¿Quién secó tus lágrimas en aquellas madrugadas? ¿Quién te acompañó cuando te sentiste sola? ¿Cuando tu alma quedó herida y desconsolada? ¿Quién? ¿Quién te salvó de esa tormentosa hora? El amor, el amor lo hizo. El amor te reposó en su regazo, Te cantó un canto bellísimo, Te dormiste en sus brazos, Soñaste con el ocaso, las nubes y el cielo, El amor te bañó en el río del consuelo, Te vistió con lana refinada para el frío, Te sacó a jugar durante la primavera, Te preparó un chocolatito como te gusta y te mostró la senda verdadera. El amor, el amor te crió y amor diste. El amor siempre, siempre nos cuidará. Así que ya no estés triste, pues un día te volveré a ver mamá